Buen día, saludos a todas y a todos. Si les parece, les propongo que en un par de minutitos puedan habilitar sus sus cuentas, sus audios y sus videos para que podamos iniciar la sesión de cabildo que fue convocada para el día de hoy. Muy buen día a todas y a todos. Pues bien, muy buenos días a todas y a todos ustedes, autoridades municipales, con el gusto de saludarles. Y iniciamos esta décima quinta sesión ordinaria de Cabildo con fecha del 13 de agosto del año 2021. Muy buenos días y sean bienvenidas todos y todos a esta sesión vía videoconferencia de manera remota, la cual se llevará a cabo con fundamento en lo establecido por el artículo 33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 que mantengan activo su teléfono celular para que en caso de cualquier desperfecto tecnológico puedan ser asistidos de manera inmediata y podamos proceder a la presente sesión de cambio. De igual manera, les comento la forma en que se les dará la palabra. Ustedes conocen perfectamente el reglamento y les pido respetuosamente respetemos el mismo para poder acotarnos al número de participaciones y al mismo tiempo, al tiempo que cada una de estas participaciones establece el propio reglamento. Hago del conocimiento también de todos ustedes que estas sesiones de Cabildo serán subidas a la página de este ayuntamiento y podrán ser consultadas bajo el link www.sanluis.gov.mx y siendo las 10 horas con 9 minutos del día de hoy, viernes 13 de agosto del año 2021, damos inicio a la 15 quinta sesión ordinaria de Cabildo de esta Administración Municipal. Como primer punto dentro del orden del día, incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno del municipio, procedo a hacer el pase de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios. Presente, buenos días a todas y a todos. Buen días, presidente, bienvenido. Regidora Dulce Karina Benavides Ávila. Presente. Regidor Alfredo Lujambio Cataño. Presente. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Presente, buenos días. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Presente. Regidora Verónica Rodríguez Hernández. Presente. Regidor Jaime Uriel Waldo Luna. Presente, secretario. Buen día a todos. Buen día, regidor. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente.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 Reina Sánchez Regidora Alma Mireya Serino Zapata Presente Síndico Municipal Víctor José Ángel Saldaña Presente, buenos días a todas y todos Muy buen día, síndico Síndica Municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez Presente Veo ya conectado a nuestro regidor Ángel Manuel Reina Sánchez Buenos días, compañeros. Buen día, regidor. Presente. Se informa el presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios, que en Secretaría General se recibió escrito de la regidora Fida Fernanda Rosa Zárate solicitando se justifique su asistencia por motivos de salud. De igual manera, se hace del conocimiento que se encuentra reunido el quórum que establecen los artículos 25 de la ley orgánica del municipio y 38 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí,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 el acta de la 14 sesión ordinaria de fecha del 28 de julio del año 2021, toda vez que el documento de cuya aprobación se trata fue entregado previamente para su revisión a presidente municipal, síndicos y regidores dentro del término establecido en el artículo 74 del reglamento interno, resubiéndose observaciones a dicho proyecto, las cuales fueron perfectamente atendidas en el acta antes señalada. Y en virtud de lo anterior, se propone, se propone a este honorable Cabildo lo siguiente. Primero,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 se somete a su aprobación el acta de la décima cuarta sesión ordinaria de fecha 28 de julio del año 2021 mil de conformidad como lo establecen los artículos 50 y 52 y del reglamento interno se realizará la votación en forma económica por lo que solicito respetuosamente a los miembros de este honorable cabildo manifiesten el sentido de su voto levantando la mano los que estén a favor se aprueba así por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 abstenciones nada más tengo una duda con el sentido del voto de la regidora Ana Rosa Pineda Guevara, regidora a favor, siendo así se aprueba por unanimidad adelante regidor gracias honorables miembros del cabildo, hago de su conocimiento que con fecha 9 de agosto del año en curso se recibió en la oficialía de partes de la oficina de regidores oficio escrito por el tesorero licenciado Rodrigo Portilla Díaz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 Por tanto, pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de la los... Comisión. Muchas gracias, regidor, presidente de la Comisión. Y se somete así a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal relativo a la autorización. Eh, veo levantada la mano del regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Adelante, regidor. Y después también veo en su, su intervención la mano de la regidora Verónica Rodríguez. Muchas gracias, eh, secretario. Eh, compañeros, y como lo prometí, en la Comisión de eh, Hacienda, eh, virtiendo un poco las palabras que se generaron dentro de esta misma sobre la información que se pidió, en la cual eh, muy eh, respetuosamente nos hicieron llegar una liga para investigar, eh, pues los gastos en cuestión de nómina de cada uno de, de los trabajadores y demás, eh, pues la discusión va vertida para que antes que iniciemos eh, que nos enfoquemos en el punto en relación a los gastos de eh, la cuenta número 1000, en, el, en relación a los gastos de servicios personales, revisando las, los meses me quedé en el mes de abril. En el mes de abril, a diferencia de otro año, del 2020, para ser claro, el tesorero nos comentaba el día de ayer que en varios rubros se había bajado, que de hecho, a diferencia de otros años, el, este año se, eh, la ciudadanía había pagado más, el tema de contribuciones, el tema de multas, etc. Entonces, que se había recaudado más, pero... Que eso no quería decir que se gastara más. Pero chequeando eh, las cuentas de 2021-2020, al menos en el mes de abril, en este rubro, se gastaron 35 millones de pesos más. Después, en el mes de mayo, fueron 45 millones. Esto porque en este mes hubo un pago... Eh, hacia todos los trabajadores, que fue el aumento del de 3%, porque en el mes de junio también son 35 millones más de lo que se estaba generando eh, conforme al 2020. Pero en el mes de julio, cuando estamos hablando, que se terminó, algunos corrieron y etcétera, lo que le puedo generar, 75 trabajadores extra que también fueron terminados los contratos, ocurrieron, lo que se pueda marcar algunos directores, tenemos que la cuenta pública, al menos en este rubro, del 2020 al 2021, es aproximadamente arriba de 60 millones de pesos. Revisando este documento que nos mandan los compañeros regidores, y no mencionaré nombres, porque pues, tendré que cuidar mucho eh, la información personal de cada uno de ellos, pues me doy cuenta que se, eh, están todavía tres directores que se supone habían terminado su función, habían despedido o lo que quieran realizar, les repito, no mencionaré los nombres, pero estamos hablando que a cada uno, el primero como coordinador especializado de presidencia, se le pagan $44,358. La segunda como coordinador especializado en Secretaría General, pero que trabaja en el INPLAN, también por $44,358. Y el tercero, que está como asesor directivo en parques y jardines, que se le paga igual, 44,358. Pequeña explicación que nos tendrían que dar el día de hoy. ¿Qué era lo que les preguntábamos? ¿Qué era lo que les decíamos antes de subir acá a Cabildo? Sería importante el poderlo comentar en las comisiones. Pero posterior, porque son las áreas que conozco, me voy al área de regidores y me encuentro con seis personas que tampoco tengo conocimiento sobre estos mismos que trabajan aquí. Entonces, sería importante dejarlo en la mesa si se tiene que hacer una comisión privada para poder generar estos nombres o pues lo estaríamos revisando. Sé que al alcalde hoy le causa risa. Sé que sabe de lo que estamos hablando y es preferible, en vez de guardar silencio, que lo debería de, de hacer desde hace mucho mejor, guardar silencio, porque sé cada vez que pasa el tiempo, lo cachamos en más cosas que hacen. Tres directores que fueron removidos el día de hoy. Estamos viendo en el documento que nos hizo llegar con la Liga, la CEI, la regidora Nadia. Aquí están estos tres eh, directores. Si gustan hacer esta comisión más adelante privada para poder revisar los nombres porque no los voy a dar, pues adelante. Solamente le pediría al alcalde el mismo respeto porque como estamos en una sesión, sí, ordinaria, sí le pediría el respeto que ha pedido usted en anterioridad. El estarse burlando cuando estamos hablando sobre algo muy delicado que es la cuenta pública, el erario y el tema de, de, de recurso, pues es un tema complicado. Pues en el tema de regidores también, compañeros, por eso les decía, encontramos seis segundos, compañeros. 20 segundos, 20 segundos, regidor, para que pueda concluir su intervención, de favor. Encontramos seis compañeros en el área de regidores que sería importante analizar cuáles son las funciones dentro de esta misma, porque los sueldos también oscilan en una cantidad exagerada. Es cuanto. Gracias regidor. Tiene el uso de la voz la regidora Verónica Rodríguez. Gracias secretario. Por supuesto me sumo a la solicitud que hace el regidor respecto a que si el alcalde eh, le están contando chistes allá en su oficina y por eso se ríe tanto o si algo le molesta y su nerviosismo lo hace reírse de esa manera, es pues que guarde la compostura. Es curioso que alguien que se crea líder se comporte de esa manera. Sí, llama mucho la atención lo que acaba de decir nuestro compañero, más porque al inicio de esta administración se dijo que se iba a destituir a los directores que no dieran resultados. Pues sí los destituyeron, pero los volvieron a contratar, tal vez por sus excelentes resultados. Bueno, habría que investigar eso. Yo quiero eh, hacer la solicitud en esta sesión de cabildo ya que en la sesión de comisión no se sometió a votación ni tampoco se dijo que nos iban a entregar esa información. Hicimos una solicitud tanto la regidora Verónica Campillo, el regidor Cristian Azuara y su servidora, respecto del informe detallado de los gastos que se generan en las áreas de la coordinación de regidores, tesorería, presidencia, secretaría general, oficialía mayor, recursos humanos, queremos saber todo lo que se gasta también de comunicación social, pero queremos saber puntualmente los gastos que se hacen, por supuesto sabemos que hay trabajadores, decían en la comisión de Hacienda, en la sesión decían, queremos saber cuánto gastan en papel, en hojas, en choferes, en automóviles. Queremos saber cuánto se gasta en boletos de avión, hoteles, de cada una de estas áreas. Y pues ya, cada uno de los responsables nos tendrá que explicar eh, y argumentar por qué es que se gasta en ello. ¿Quiénes traen choferes y por qué los traen? Es algo que solicitamos en la sesión de Hacienda y pues no, no lo sometieron a votación. Así que lo pido en esta sesión, quiero que se sienten en el acta todas y cada una de mis palabras puntualmente, que se me dé, por supuesto, copia certificada de esta sesión, ¿sí? Y que nos den detalladamente, porque también hay que decirlo, quiero que se enteren mis compañeros regidores que no estuvieron en esa sesión, solicitamos esta información y nos dijeron que no era el lugar, que a pesar de estar obligados a contestarnos, ¿verdad? No era el lugar donde podíamos solicitar la información. Y yo se los dije y lo repito aquí. Es opacidad. Cero transparencia de esta administración municipal. Cero transparencia. De no querer darnos la información por los canales oficiales con los que contamos como regidores. Es eso. Es querer mandarnos a buscar información a, a ligas o a otros lugares donde ustedes están obligados a contestarnos con la voz informativa con la que se presentan en las sesiones de comisión. Entonces, en ese sentido, por favor, que se nos dé el informe detallado de todas estas áreas, a solicitud de la regidora Verónica Campillo, el regidor Cristian Suárez y su servidora, que lo hicimos así en la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal. Es cuanto. Veo también la mano, asentado, regidora, su comentario en, en el acta de Cabildo. Adelante, regidor Cristian Suárez en su segunda intervención. Bien, nada más para pedir secretario con su voz informativa y como secretario de esta comisión se haga un llamado a dos áreas o tres áreas que se puedan generar. La primera es a la Contraloría para que investigue estos movimientos que estoy diciendo estos directores y estos trabajadores, no nada más en estas áreas, sino en lo general, al igual que Oficialía Mayor y Recursos Humanos, porque no me gustaría... sí el que hubiese aviadores en esta administración en la cual pertenezco como regidor. La verdad es que sería lamentable que sucediera esto. Entonces sería importante que se investigara porque en la sesión de eh, de la comisión, el tesorero hacía comentarios alusivos hacia ciertas personas, hacia cierto grupo parlamentario y o oh, sopas que el día de hoy investigando al día de hoy, tesorero, hoy 3 del 08, pues estamos viendo que se volteó un poco el tema y sería importante, repito, que Recursos Humanos, oficialía Mayor y Contraloría investiguen no nada más estas áreas, sino las demás áreas para que, eh, pues, nos puedan dar la respuesta correspondiente. Tal vez si no están trabajando aquí en la unidad administrativa y los traen trabajando en otra área, como el director, que es asesor directivo de parques y jardines, igual anda revisando parques y jardines en toda la ciudad asentado regidor veo la mano también levantada de la síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez, adelante síndica gracias secretario, bueno punto número uno regidora Verónica, el respeto que pide se le pide a usted también, es la primera que ha hecho miles de caras mientras estamos hablando los demás durante varias sesiones y ahora resulta que le está reclamando al alcalde, o sea usted hace exactamente lo mismo o peor y también por lo que usted dice de que por los medios eh, oficiales, por si no lo sabe, Transparencia es un medio oficial. Usted puede checar toda la información que ha pedido en las sesiones y que está pidiendo aquí por la vía oficial, que es Transparencia. No existe ninguna opacidad. Toda la información que piden, toda es pública y la puede solicitar cualquier ciudadano afuera. Que usted esté encaprichado en que se la queramos dar por oficio o, que un, o traer a un director a una sesión de manera, pues eh, la verdad es que. Eh, ni si es, es ocioso, porque esa información ya existe y es pública y ahí la podemos checar absolutamente todos. Y bueno, eh, en otros temas, pues también me encantaría un informe. Me sumo a, la, a lo que dijo la regidora Verónica Campillo en, en sesión de comisión de Hacienda, que se, que se nos rinde informe sobre las funciones de algunas personas en, en regidores. También me encantaría saber si ahí hay sobrinos, primos, hermanos o los hubo y de quién. Y bueno, por otro lado, y también hablando de temas de Hacienda, Quiero felicitar eh, por los resultados obtenidos en la evaluación de consistencia y resultados al Fortasex del 2020, en donde la Dirección General de Seguridad Pública Municipal obtuvo nada más y nada menos que la calificación de 3.21, cuando la máxima es de 4. Y en este tipo de evaluación a nivel nacional nunca se ha obtenido una calificación tan alta. En otros municipios normalmente es entre el punto 8 y el 2.5. Entonces felicitaciones al director de Seguridad Pública Municipal. Y por supuesto a la administración por el buen manejo de FORTACEG en el año 2020. Esas son las cosas de las que sí debemos estar hablando. Muchas gracias, síndica municipal. Veo también levantada la mano del regidor Alfredo Lujambio Cataño y también ha pedido la solicitud y la voz la regidora Verónica Rodríguez. Adelante, regidor. Gracias, secretario, y buenos días a todos los compañeros y compañeras regidores de este colegiado. Y sí, yo quiero aprovechar el punto del orden del Día de Hacienda para, para también celebrar y reconocer el, el trabajo, las obras en particular en este periodo, en estos días inmediatos eh, pasados, la inauguración de una obra extraordinaria y de enorme proporción y de impacto cotidiano como ha sido eh, la ampliación del puente Pemex, que Gracias a unas finanzas sanas y a un manejo responsable de la, de la hacienda municipal, viene a ser una realidad hoy, un proyecto, una necesidad que tenía décadas eh, en, las, en, la, eh, en las demandas de la ciudadanía, tenía décadas en la, generando un problema de movilidad, de traslado, de tiempos de, de, de, de, de, de, de, de co comunicación de los eh, conductores en la ciudad, pero que además de los conductores de vehículos particulares, también del servicio público, y que hoy en día viene a ser una realidad. Y creo que es un legado y enhorabuena a la administración, a todos los integrantes del Cabildo, porque además es una obra que esta administración dejará. No la tuvieron administraciones anteriores de todos los colores, no lo, no lo, no lo lograron sacar adelante. Se logró también vencer todos los obstáculos pues burocráticos y de negociación con la eh, con el, el derecho habiente, de los de los valga la redundancia de los derechos federales de vía logramos eh, pactar con esta compañía internacional que con estándares de lo más alta eh, calidad en materia de logística se logró y se, se llevó a cabo y bueno invito y fel felicito por supuesto al maestro Javier Nava que encabeza y que logró impulsar esta iniciativa y que, y que no fue fácil y que conocemos todos los retos que implicó, pero también felicito a todos los integrantes del Cabildo, al tesorero, a los directores de las áreas de obras públicas, de desarrollo urbano, de policía vial, de servicios públicos, servicios municipales, de todas las áreas que participaron en esta importantísima labor. Entonces, enhorabuena, muy bueno para la ciudad. Estos son hechos concretos, estos no son chismes, estos no son cortinas de humo, estos son eh, hechos y legados contundentes de todos y cada uno de, de los que integramos este cabido. Enhorabuena y felicidades. Gracias. Ha sentado regidor Alfredo Lujamio su intervención. Se el uso de la palabra en su segunda intervención a la regidora Verónica Rodríguez. Gracias, secretario. Claro, es propio de la condición humana requerir inflar el ego. Y por eso tenemos que empezar a aplaudir y tenemos que empezar a decirle lo bonito que es a alguien. Pero no nos concentremos en eso, compañeros. Lo dijimos desde un inicio, las cosas buenas es parte de nuestro trabajo, es nuestra obligación. Lo tenemos que hacer ¿Por qué aplaudirnos por algo que es nuestra obligación. Lo que sí tenemos que señalar porque para eso estamos, y perdónenme, pero la ignorancia de la ley a nadie beneficia, y es más triste cuando quienes la ignoran son quienes dicen que más la conocen. Pero el reglamento interno señala dentro de nuestras obligaciones y facultades como regidores, en su artículo 140, fracción cuarta, solicitar de la persona titular de la presidencia municipal o de los y las titulares de los órganos del gobierno municipal, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones de vigilancia. No, no es un capricho. No, no, no, discúlpenme. Yo vengo aquí a trabajar y conozco el reglamento y conozco mis facultades. Si ustedes no las conocen, lo lamento, pero los invito a sumarse a revisar la información que sí tenemos que revisar. Y lo que sí tenemos que señalar, porque aquí no se trata de venir a aplaudirnos entre nosotros. No les voy a reconocer su trabajo porque es su obligación, ni espero que me la reconozcan a mí. Yo no necesito aplausos, regidores. Yo necesito que me digan en dónde están mal las cosas para mejorarlas. Para eso estamos. Y ya casi estamos por terminar y lo único que hicieron fue aplaudir. En lugar de señalar, en lugar de vigilar, en lugar de cumplir con sus funciones y sus facultades. A mí me recomendaban que leyera los reglamentos, pues creo que a, a quienes les faltan leerlos es a otras personas. ¿Es cuánto? Gracias, regidora Verónica Rodríguez. Este, veo la mano también levantada de la regidora Verónica Campillo. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Con su señor presidente. Eh, regidora branca Rodríguez eh, si yo hago una solicitud a título personal creo que no es necesario que usted la haga por mí yo referí en esta sesión de comisión que yo ya tenía la información porque la había buscado en la página correspondiente no solamente de este guy, sino también en la página del de ayuntamiento donde está todo vertido en cuestión a transparencia le, le pido de favor que si no le solicite que hiciera una petición por mí no lo haga a título personal y, pues, este, muy independiente de lo que acaba de comentar la regidora Verónica Rodríguez, para mí es importante referir que se ha hecho un buen manejo de los recursos, porque tan es así que hay cosas que se han, se han ganado premios, se han ganado distinciones. Y es que en este momento quiero referir la entrega del premio Tonanti 2021 a la presidenta del Instituto eh, del dip municipal y de igual forma la directora de este dip municipal es el Instituto de Mejores Gobernantes hace una evaluación tomando en cuenta la opinión de la población y a partir de ahí se entrega esta distinción por su contribución al bienestar de las familias potosinas el Instituto de Mejores Gobernantes siendo una organización civil con presencia internacional Hizo entrega del premio Tonancy 2021 a la presidenta del DIP municipal Nancy Puente Orozco, así como a la directora de la institución Adriana Urbina Águilar. Esto habla del buen manejo de los recursos dentro de cada una de las áreas. Y siendo el DIP una de las áreas que apoyó en definitiva y puntualmente al tema de la pandemia desde el año pasado, le doy yo un reconocimiento personal como regidora a estas dos personas, tanto a la presidenta Nancy Orozco y de igual forma a la directora Adriana Urbina Aguilar. Porque lo que nosotros generamos en una ley de ingresos y en una ley de egresos y que se utiliza de forma adecuada, el flujo de efectivo de cada una de las áreas Hoy no lo reconocemos nosotros como integrantes del Cabildo. Lo reconocen instituciones a nivel internacional. Es por tanto que para mí es importante referirlo. Y no solamente en el tema de la pandemia, sino también porque el BIP municipal es parte del programa de Puerta Violeta. Un programa que ha sido importantísimo para esta administración en cuestión a referir el tema de la violencia de género. ¿Es cuánto, secretario? ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Muchas gracias, regidora ya sentado en acta. Veo también la mano levantada de la regidora Nadia Viera, también en su tercera intervención el regidor Cristian Azuara, y también veo levantada la mano del regidor Jaime Gualdo Luna. Adelante, regidora Nadia Viera. Gracias, buenos días todavía a todos. Eh, con su permiso, señor presidente. Pues sí, yo creo que eh, regresándonos a lo que nos nos trae cada 15 días en las sesiones de Cabildo donde decimos la importancia de mencionar las situaciones de las que eh, este gobierno ha realizado y las cuales la ciudadanía tiene el derecho de conocer y no nada más llevarse el mal sabor de boca de quedarse con un Showtime donde todo mundo busca protagonizar o tener sus cinco minutos de terapia cada 15 días, eh, entonces, bueno, eh, quiero hacer mención de, también de, de, de una felicitación en el punto que estamos, que es en el tema de Hacienda, que referente a cómo cuidamos nosotros como esta administración por parte del tesorero, por parte del titular de la misma, el presidente, y nosotros como miembros del en eh, las buenas finanzas y los buenos manejos del, de, de lo, del dinero que entra a la administración, pues simplemente dejarlo bien en claro, y un dato que yo creo que a todos nos sirve para que pues algunos compañeros que pues no vienen a, la, a las oficinas o no tienen conocimiento del trabajo que se realiza, eh, pues bueno, más de 18 escuelas municipales, eh, incluso también la creación de la Escuela Municipal de Música, todas intervenidas con más de 30 acciones de infraestructura, y, y alrededor de 73 escuelas del municipio, algunas externas al sistema municipal de educación, eh, también intervenidas en cuestiones de infraestructura con techados escolares y pues bueno, más de 60 millones de pesos que por los buenos manejos de las finanzas se pudieron invertir como una acción sin precedentes en esta, en esta administración municipal. Esos son los datos que yo creo que sí valen la pena decir y pues también aquí estamos para darle la, la información a la ciudadanía y esa yo creo que es la información que sí necesitan conocer y que es y, y pues, son los datos más interesantes y relevantes que pudiéramos compartir nosotros como regidores. Y pues bueno, como ya lo dijeron, a mí sí me, con, me congratula el felicitar a los compañeros que son parte de esta administración municipal. Nosotros aquí como Cabildo tenemos la oportunidad de decírselo a la ciudadanía, pero atrás de, atrás de todo esto hay mucha gente, hay muchas direcciones que han realizado su trabajo de una manera excepcional y como nunca antes se había visto en las administraciones municipales. Como, es el, como ya lo mencionaban mis compañeros, como el caso incluso de la tesorería municipal, el caso, de, el caso también del, del dip de la dirección de educación, y pues bueno, muchísimas otras cuestiones que pues sí, varios de los que están aquí conectados se encargaran de hacer su trabajo como les corresponde, pues tuvieran la, la oportunidad de tener el acceso a esta información. Pero pues bueno, muchas gracias, secretario todo Muchas gracias, regidora Ana de Viera, por su intervención. Y cedo entonces el uso de la, de la voz en su tercera intervención al regidor Azuara. Muchas gracias, eh, secretario. Y no quiero dejar de pasar, también felicitar. Eh, al comisario Arcadia, indudablemente por las buenas finanzas que se esté llevando dentro de la corporación, lamentable la inseguridad, ahí sí no lo puedo felicitar también y que no tengo nada que decir indudablemente y jamás lo he hecho a las personas que estén en el DIF en general, el trabajo que se ha generado del, del DIF, mis respetos y el premio que se haya entregado, también felicidades por parte del tesorero, el buen trabajo que haya llevado a cabo, también secretario general la regidora Vero Campillo, por lo que se ha trabajado por el tema de pensiones, que es lo que más se ha hecho yo creo que en las administraciones, en el tema de pensiones, felicidades, en el tema de educación, a la, a la directora también por el esfuerzo que se ha generado, eh, al regidor Ángel también, porque se ha trabajado desde cada una de las comisiones, pues en el tema de juventud, el día de ayer se entrega un premio, te entrega un premio a ti mismo, de los que trabajan aquí en el ayuntamiento, pues también felicidades porque hay que premiarse pero felicidades también porque han entendido entonces sí ahorrar en este tema son tan ahorradores y felicitar al presidente porque esto se ha de generar muy bien en las previas tan ahorradores que quieren al generar su informe el tercer informe del alcalde aquí en cabildo con todo lo que han hecho porque no les va a alcanzar mucho tiempo hay que adelantarnos entonces felicidades por eso también por generar la, el tercer informe del de alcalde por traer bien sus líneas porque se ve que se las están leyendo pero el punto no es ese el punto es que yo pregunté es el por qué tenemos directores y trabajadores ahora no nada más en, en, en la misma mientras estaba escuchando todo el aplausómetro que esa no está dentro de nuestras funciones porque dicen es que eso es lo que deberíamos de hablar perdón regidores pero no está dentro de mis funciones el poder venir a ovacionar lo que se está trabajando dentro del ayuntamiento por Dios cuando estaban hablando también veo que en comunicación social pues sale una nota al día de hoy o ayer sobre una trabajadora, pero aparte de ello, tenemos alrededor de seis trabajadores que tampoco se les ha visto dentro de esta área. Otra eh, eh, que se suma a la misma. Sería importante, lo vuelvo a repetir, que sí nos diga las cuentas claras qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó con los directores y no desviemos. Ahí sí porque hablaron de una cortina de humo. Por Dios, ¿qué es más cortina de humo? Lo que estoy preguntando yo o ustedes que están dando un tercer informe y aplaudiendo. Enfocémonos nada más. Lo que tengamos que felicitar, adelante. Y ya lo hice, no sé quién más se quiera sumar las felicitaciones. Bien por lo que ha hecho el tesorero, nunca se ha criticado, pero al día de hoy lo que estamos hablando es que del 2020 al 2021, al menos el mes de julio, tenemos más de 55 millones de pesos en aumento en este rubro. Es cuánto. Gracias, regidora Azuara. Cede el uso de la voz entonces al regidor Jaime Gualdo y también veo levantada la mano del tesorero municipal. Adelante, regidor. Secretario, si no tiene usted inconveniente, desde hace rato el tesorero tenía levantada la mano. No tengo inconveniente si le damos Entonces, regidor, se da uso de la palabra, nuestro tesorero municipal, Rodrigo Portilla. Adelante, tesorero. Muchas gracias. Solamente quería hacer, dar unas, algunas respuestas, que ya se dieron estas respuestas en la Comisión de Hacienda. Es importante que la Comisión de Hacienda también es grabada. Varios pidieron la versión estenográfica, el video, el sonido, el acta. Y se les dijo muy a detalle, porque todavía existen algunas dudas este, de algunos regidores, en el cual cómo se, se daba la información financiera, en el cual ha sido de manera mes a mes, ha tenido un comportamiento coherente, proporcional y de la misma manera mes a mes. Pero con gusto también se lo resuelvo. Las mismas respuestas que le dio la comisión al regidor, se las hago aquí en el Cabildo. Y también para que tenga conocimiento a toda la ciudadanía. Si usted ve los servicios de personal que estira en sus estados financieros, se ha gastado el año pasado, al 31 de julio del 2020, 405 millones de pesos. Si usted le aumenta eso, es muy fácil, nada más se multiplica 1.06, el 6% que se dio de aumento salarial da 430 millones. Exactamente lo mismo. La, la respuesta es, como se la di en, eh, en las comisiones, el aumento de un año a otro es de acuerdo al aumento que se autorizó en estas mismas sesiones de Cabildo. Y que el aumento de un año a otro del capítulo 1000 está garantizado por la ley de disciplina financiera en que no puede haber un aumento mayor al, al que se proporciona en la ley. Se lo expliqué en la Comisión de Hacienda y se lo vuelvo a explicar ahorita. Es muy sencillo, 4.5 millones por 1.06 le va a dar 429 millones de pesos si no la calculadora no miente. Y así se puede ir una por una. Por eso el aumento que tiene de un año a otro es por eso. Y el diferencial que le falte es porque se ha hecho también un tema de pensiones. Lo que le expliqué y se lo he explicado a detalle en cada uno de los, de los estados financieros es, usted también tiene un cuadernillo que se llama adecuación presupuestal. No sé si lo conozca. Van, creo que llevamos 15 adecuaciones presupuestales en esta administración. Ahí se ve cuánto tiene de presupuesto cada uno de los rubros del ayuntamiento. Y como se lo he dicho, esto es presupuestal. No quiere decir que se vaya a gastar. Pero también le expliqué que en el capítulo 1000, sí, es el único capítulo que no se puede a aumentar más allá de lo que ya está autorizado. El ayuntamiento tiene autorizado 1,370 millones de pesos en el capítulo 1000 y al día de hoy tiene 772. Si quiere, también le hago la resta para que sepa cuánto queda de capítulo 1000 y también se informa a la ciudadanía que por eso la administración entrante tendrá el recurso presupuestal para hacer frente a su nómina y a todas las obligaciones del capítulo 1000 y del personal y que tenga la certeza de que tiene el presupuesto para hacer frente a sus obligaciones. Y sobre los gastos de área por área también está grabado. Usted me dice si actuó más mi comentario o así está bien. También se le informó en la comisión que todo, cualquier gasto que usted requiera, usted, cualquier regidor, cualquier ciudadano, nosotros siempre hemos estado abiertos a responder toda la información. Y que si la información por el volumen de lo que está pidiendo, porque entregarle todos los gastos del ayuntamiento, cuando manejamos 250 millones de pesos al mes y en algunos meses tenemos más de 50 mil transferencias, se le pone a disposición. No tiene que ir muy lejos, atraviesa el patio, entra aquí a la oficina y tenemos un archivo y un equipo de contabilidad que lo atenderá a detalle para entregarle cualquier información que requiera de cualquier gasto y de cualquier situación. También tenemos otra área donde le pueden entregar recibos de nómina, donde le pueden dar toda la información que usted requiera y no solamente usted, a toda la ciudadanía, y siempre ha sido así. En los que están desvirtuando, para variar, pues es ahorita, porque el comportamiento del capítulo 1000 no existe ningún desvío, no existe ningún aumento y no existe ningún comportamiento extraño. Pueden revisarlo desde octubre del 2018 a las cifras del 31 de julio del 2021. Es un aumento que han tenido normalmente y es un gasto normal que ha tenido la administración. Muchas gracias. Muchas gracias eh, al tesorero y ahora sí regreso el uso de la voz al regidor Jaime Waldo Luna para después darle la, el uso de la voz a la regidora Verónica Rodríguez. Veo también levantada en su tercera participación a la regidora Verónica Rodríguez y también veo levantada la mano del regidor Daniel González. Adelante, regidor Luna. Gracias, secretario. Buen día a todos, compañeros. Eh, para no hacer más grande este tema, nada más, eh, lo, como lo dije en comisión, si se está pidiendo una información, este, pues hay que entregárselas, digo, no le veo la mayor ciencia, digo, no veo el mayor problema que se entregue o no. Te agradezco, Tesoro, que, que nos dé este tipo de respuesta, este, que nos detalles a cada cosa de lo que se hace, pero creo que lo que está pidiendo la regidora Rodríguez no es lo que tú nos acabas de explicar. Digo, no tengo, no, nadie está diciendo que estás haciendo malas cosas, nadie está diciendo que está mal hecho, al contrario, siempre hemos sido reiterativos en felicitar tu trabajo, nadie está peleando eso, al contrario, yo soy uno de los principales en felicitar tu, tu labor como tesorero al frente de esta administración. Pero yo a lo que le, no le veo mayor problema, digo, si están pidiendo una información, pues entreguémosela digo, no le veo mayor razón, digo, siempre he sido... Eh, muy reiterativo en esto de no hay necesidad de venir al cabildo a hacer un debate por algún tema u otro, insisto, la ciudadanía nos está viendo, jóvenes nos están viendo y cada vez que venimos 15 días, pues veo lo mismo, pues como que sí, les haya cositas de aprender el, el, el Facebook, ¿no? Entonces, digo, tan fácil, digo, no hay necesidad de que nos den un informe detallado de estos tres años en lo personal me queda claro de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en esta administración, siempre he probado lo bueno, lo malo lo he señalado, no hay necesidad de que nos hagan un informe detallado de este último año, pero yo sigo siendo pues un fiel creyente digo que si es una información, pues de entreguensela a la regidora y punto, y nos evitamos este detalle, como dicen por ahí, este, si no quieren que haga o que diga, pues me evito y antes y lo checo y me siento con la regidora y lo veo. Tesorero, tú has sido siempre puertas abiertas, siempre has venido a nuestras oficinas para dialogar, para cabillear, intentémoslo de nuevo, tenemos un mes y medio, nos queda un mes y medio de esta administración, vamos a cerrar bien, caray, digo no pasa nada, digo, espero que no haya mayor diferencia, si hay unos, y si son otros, si son malos, si son buenos, digo, pero tenemos un mes y medio, vamos a cerrar lo mejor que se pueda, y si tiene alguna duda, pues aquí están nuestras oficinas, o sea, no importa si vamos nosotros, si va ella, si vienes tú, este hagámoslo de la mejor manera y cerremos. Si tiene alguna duda la región, pues explíquensela y díganme si es un director, si se fue otra área, si no se fue. Díganselo ya que sale de la duda y terminemos con esto. ¿Sí? Desde la Comisión de Hacienda lo, lo dije, digo, qué lástima, se tuvo que venir acá a, a Cabildo. Yo hubiera esperado que en este, estos días se hubiera solucionado, se hubiera claro esa situación, pero bueno, se dio Pero tú tienes una gran mano izquierda, tesorero, aprovechala y dale esa salida, si tiene alguna duda adelante y que, que quede claro si tiene alguna duda en algún movimiento, de directores o lo que sea ¿Sí? entonces por bien de la administración, por este mes y medio que nos queda, vamos a cerrar bien y si hay alguna diferencia, si hay alguna duda de algún recurso de algún movimiento, en algunas direcciones pues, aclarémosla, junto como lo hemos hecho siempre, es cuanto secretario gracias muchas gracias, y aclarado regidor Luna, cedo el uso de la voz entonces a la, regidora, a la regidora Verónica Rodríguez y después al regidor Daniel González. Adelante, regidora, con su tercera intervención. Gracias, secretario. Sí, pues efectivamente, como dice el regidor Waldo, eh, yo vine a esta sesión de Cabildo a solicitar el informe detallado y pormenorizado de áreas en específico. Incluso vi que el secretario las estaba notando una por una. Entonces, eh, esa información que yo pedí, ¿sí? y si no la repito, lo repito, pero bueno, está en la versión escenográfica y va a quedar asentado en el acta, y, y que por supuesto, si la regidora Verónica Campillo retira su solicitud en este momento, es ella. Yo solicito la información de todas estas áreas detalladamente, que es una información que pedí en sesión de Comisión de Hacienda y no se me dio, ni siquiera se sometió a votación. Entonces, Ahorita ustedes quieren aplaudir. Bueno, yo les quiero aplaudir a todos porque al menos hoy leyeron bien. Entonces, la información que yo estoy pidiendo, señores, tan fácil que era decirme, por supuesto, se la enviamos en unos minutos, está en su oficina. Perfecto. Si aquí hay transparencia, si aquí hay buen manejo de dinero, si aquí no hay nada que esconder, ¿por qué tratan de evadirlo con aplaudir que si alguien subió y alguien bajó, que si fui, que si? No, denme la información que pido y ya. En la Comisión de Hacienda hablábamos acerca de por qué no hay variaciones en el capítulo 1000, respecto de los trabajadores que se dieron de baja, estos directores que sabemos que cambió su ingreso, variaciones. El Tesorero nos trató de decir que porque luego se pagaban cosas diferentes, vales y este bonos y no sé qué cosa, pero no hay una variación considerable cuando nos dijeron en sesiones de cabildo pasadas que se había despedido a 74 trabajadores porque no había dinero y porque las áreas estaban ahorrando, que es más, era de muchas áreas de que se había dado de baja y no no vemos esas variaciones en ese capítulo mil. Por eso queremos la información detallada, para saber por qué razón no hay variación. Por qué razón despedimos gente y entonces no hay disminución en el gasto del capítulo mil. Eso es lo que queremos ver. Y yo también quiero saber en qué se gasta cada área el dinero que nosotros le autorizamos, ese techo que le damos para que lo gaste. ¿En qué se lo gasta? Porque vemos que hay... Eh, personal, directivos, que traen choferes, que traen coches de la administración y sus trabajos no son propios que requieran necesariamente un chofer particular o un automóvil de aquí de la administración, porque para venir de su casa a las oficinas de la unidad y regresar, bien podrían utilizar su automóvil propio, como lo hacemos cada uno de los regidores que estamos aquí, que llegamos con nuestros propios recursos, Así debería de ser, pero creo que hay algunas áreas que no lo manejan de esa manera. Sí puedo pedir esta información porque esa es mi función y mi facultad. Y lo fui a hacer a la Comisión de Hacienda y me dijeron que no. Y lo solicité formalmente y me dijeron que no. Y vine aquí y me dicen que no. ¿Por qué entonces me piden que no diga que esto es opacidad? Tengo que decirlo claramente porque no me quieren dar la información. Yo no estoy hablando de los premios de otras áreas, yo no estoy hablando de la gente que hace bien su trabajo. Mis respetos para quien sí trabaja. Hablo de donde tenemos, como ahorita, que no me quieren dar la información, siendo mi derecho, hablo de eso. Ahí hay opacidad y aquí le ha quedado muy claro a todo mundo. Aquí quienes nos están observando, les quedó clarísimo que lo que están haciendo es desviar la atención para no entregarme esa información detallada que solicité desde un principio. Eso es todo. Entonces, no, no nos vayamos a otro lado. Si quieren aplausos, miren, les aplaudo, lo hago, regidora, pero no hay segundos, de eso. Yo información de y la quiero en mi oficina. La solicito como autoridad municipal y la quiero en mi oficina. Por favor, gracias. Gracias, eh, regidora Verónica Rodríguez. Eh, Cedo el uso de la voz en la mano levantada al regidor Daniel González Ayala. Adelante, regidor. Sí, muchas gracias. Eh, pues digo, tan fácil, pero queremos seguir haciendo show, como hacer una solicitud por escrito y, y hacerlo a las áreas correspondientes. Pero bueno, nos gusta más la, el show, la mima, todas esas cosas, ¿no? Eh, y como es costumbre, eh, temas que a la ciudadanía la verdad no le interesan, es eh, si hay aquí primos, si corrieron a mis amigos... Eh, si tenemos este, choferes carros, qué carros tenemos yo creo que eso no le interesa a la ciudadanía si hay aquí aviadores, no sé si le suena por ahí el apellido Borbolla regidores eh, pero bueno, a la gente lo que le interesa son acciones como las que tomamos en contingencia eh, que se, se benefició a varios sectores a, a los empresarios a mí me, este, me lo platicaban muy en corto, los restauranteros gente desempleada, gente que sí se apoyó, que sí tuvo un beneficio ante una crisis, la verdad yo en lo particular estaba, estaba preocupado mucho de este tema, y el municipio reaccionó y nos apoyó. Entonces fuimos de los primeros municipios, hay que reconocerlo, en tomar acciones en este sentido, eh, por encima de gobiernos estatales, si, si es algo aplaudible y que, y que se envidia, y a mí me da mucho orgullo pertenecer a esta a esta administración regidora, a usted a lo mejor no tanto pero a mí sí me da orgullo entonces eh, sí fuimos ejemplo para gobiernos estatales y federales que posteriormente intentaron imitarlo eso le interesa a la ciudadanía que les hagamos acciones no las grillas y los pleitos que traemos aquí entre regidores este, si el tesorero trae chofer ¿a quién le importa? eso no es interesante regidora pues contrátese su chofer usted digo, si tiene tanta envidia de ese tema, pues voy y me contrato mi chofer, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo, lo que le interesa a la ciudadanía y yo espero que nos enfoquemos en esos temas. Muchas gracias. Siendo así, entonces paso a... Nada más por alusión personal y, y pedirle el, al... Y el, regidores regidores, tener cuidado Juara, Le pido de favor que respete el reglamento y no quiero reiterar una, una noción que siempre... El reglamento dice, habla de... acerca de... Tiene tres este, intervenciones, al igual la, que la de cerrar, de Rodríguez. El reglamento habla acerca de alusiones pues. sí, el, le, el, el reglamento le, habla le, acerca le, de alusiones le, personales. Por favor, que nos apeguemos a lo que totalmente conocemos en sesiones. Revisa el reglamento y respételo. Por favor, que esas tres intervenciones de cada regidor o, nos apeguen. Alusiones a... personales. Puedo hacer lo, uso de la voz, tú? secretario, por alusión personal. Nada más tenga cuidado, regidor Daniel, de mencionar personas. Acuérdense su eh, información personal. Espero que el compañero que esté mencionando, que trabajaba conmigo y si necesita las pruebas, fotos de lo que estaba haciendo, pero si no voy a ir hasta la última eh, instancia porque está mencionando un compañero que no tiene que estar mencionando en esta eh, función pública, nada más para poderlo aclarar. Bien, si necesitan gracias. mencionar todos los nombres de los compañeros, por eso le dije que lo hicíamos privada. Creo que hay una regidora que siempre ha pedido que los nombres no se viertan además Por alusión personal le voy a pedir que seamos un poco más directos, como dijo el regidor eh, Lujambio. Y sobre la regidora eh, Verónica eh, Rodríguez, sabe que no estamos refiriendo a eso. Envidia y lo que tenemos de, de muebles, cada quien lo presenta en su 3D3, 3, eh, eh, regidor. Entonces, eh, dejamos ser ofensivos, por favor, porque para ofensas, entonces nos llevamos en un tema diferente. Bien, gracias, regidor. Veo la mano levantada del regidor Daniel González en su segunda intervención. Sí, bueno, nada más aclarar, yo mencioné un apellido, digo, tenemos, teníamos incluso una compañera, ¿no? Que así se apellidaba, entonces no, no estoy a, aludiendo a nadie. Si alguien lo está tomando, pues no, regidor, usted solito se lo está, se lo está adjudicando. Yo no dije ningún nombre, usted solito saltó, yo nada más dije, si a alguien le suena, pues bueno, que le suene, ¿no? Así lo dejamos. Usted es el que está, está adjudicándose un comentario que yo hice. Bien, veo, para poder darle continuidad a la, a la sesión, veo levantada la mano en su segunda intervención a la regidora Nadia Viera. Adelante, regidora. Gracias, secretario. No, nada más para darle conocimiento a los compañeros que dicen del tema de las intervenciones. Las alusiones personales son contadas como intervenciones dentro de los puntos. Y en el reglamento en el artículo 43, nos menciona que tenemos tres opciones de intervenciones de cinco minutos cada una y las soluciones ya están contempladas ahí. Y se pusieron un poquito a hacer su trabajo y a estudiar lo que aprobaron, lo conocieran, pero pues bueno, nada más para dejarlo en encima para que pues a todos nos sirva la información. Muchas gracias, secretario.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 Salazar, para que dé a conocer el dictamen antes señalado. Adelante, regidora. Gracias, secretario Consonante, señor presidente. En virtud de que el dictamen que hoy se presenta fue circulado a cada uno de ustedes, pido se dispensa la lectura del mismo. Muchas gracias, regidora presidente, y a petición de la presidenta de la Comisión de Gobernación, regidora María Verónica Campillo Salazar, someto a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen que hoy se presenta, por lo que procedo a realizar la votación en apego a los artículos 50 y 52 reglamento interno y les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. X. Se aprueba así por unanimidad. Adelante, regidor. Secretario, eh, nada más para que verifique bien cómo se está votando. Yo no he votado. Pero, sale, perdón, me... es que lo, lo vi muy pequeñito su cuadrito. ¿Cuál es el sentido de su voto, perdón, regidor? No, pues usted dígame. Todavía no pide si es a favor, abstención o en contra. No, no, no voy a hacer no, su trabajo no lo, como la regidora. No lo, no lo registré de manera correcta. ¿Me puede decir el sentido de su voto de favor? Sí, es que se lo preguntó los de favor. Le falta preguntar contra y abstención. El secretario. Uh -huh. Nuevamente, entonces someto a consideración la dispensa del dictamen que hoy se presenta. Iniciaré nuevamente la, pre, la pregunta para que no haya ninguna duda y ninguna. Por cierto, secretario, dejaron de grabar, no sé siquiera que se repita todo lo que no grabaron, porque dejaron no de grabar hablando, la sesión. No, pero se pausó, se escucha. El, el la, Facebook, todas las computadoras se Facebook. avisa. Está en Facebook, igual se guarda, ¿no? Está en Facebook, Ya regresaron de grabar, pero la discusión se pausó un poco. Dejaron sí, de grabar estamos. una parte de la sesión, sí. Uh -huh. No va a Ahorita salir en la... Ahorita pregunta la gente Facebook de está. innovación tecnológica, tenemos obviamente la copia en Facebook Live para que puedan tener la versión estenográfica total. ¿Es lo que se va a subir a la página de Cabildo? ¿Va a ser la, lo de Facebook? ¿Para que la ciudadanía lo tenga completo? o cuál es? Qué la es versión que... completa, regidora, la versión completa será la que se estará subiendo al, al, al link de la... La de, la de Facebook. YouTube. Ah, ok. Porque la grabación no está completa, ¿verdad? Ok.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 ¿En contra? ¿Abstenciones? Ahora sí, gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad. Ah, perdón, perdón, perdón. Se aprueba, sí, por mayoría. Les cedo el uso de la voz y adelante, regidora. Gracias, secretario. Muy bien. Muy buenos días a todas y a todos los integrantes del Cabildo. Antes de pasar a la votación, es importante mencionar que este proyecto del reglamento de la coordinación de derechos humanos del municipio de San Luis Potosí fue un trabajo colaborativo y efectivo, el cual fue dirigido correctamente por la regidora Nadia Michelle Viera Hernández y cada uno de los integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, la cual tuvo a bien enviar el proyecto a la presidencia de la Comisión de Gobernación para su análisis, discusión y aprobación. Este reglamento es de vital importancia, ya que da certeza jurídica de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, otorgándole facultades y responsabilidades para la ejecución correcta de la protección y defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, le pido atentamente al secretario general que este sistema se someta a la consideración de los miembros del cabildo.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 Se aprueba así por unanimidad, secretario. Momento. Nada más, te... no, no registré el sentido de, del síndico municipal, el síndico. ¿Cuál es el... A favor. Se aprueba así por unanimidad. Como sexto punto dentro del orden del día, se somete a consideración y en su caso, aprobación de este honorable cabildo, la solicitud que presenta nuestro presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios. se hace del conocimiento de los presentes, en Secretaría General se recibió escrito del presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios, solicitándose agendar un punto dentro del orden del día en la sesión ordinaria, por lo que con anuencia del alcalde me permito dar lectura a la solicitud como sigue. Licenciado Sebastián Pérez García, presecretario general del ayuntamiento presente con el gusto de saludarle, y derivado del proceso de entrega-recepción de los recursos públicos del municipio, atención al oficio ASE-AEAJ-0793-2021. diagonal Por este medio me permito solicitar a usted se agende un punto dentro de acuerdo en la próxima sesión de Cabildo, a fin de integrar la comisión de entrega y la comisión de enlace para llevar a cabo dicho proceso en términos de lo establecido por el, en el artículo 53 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Al efecto, y acatando la disposición de referencia, se propone que la Comisión de Entrega se integre de la siguiente manera. Maestro Javier Nava Palacios, licenciada Alicia Nayeli Vázquez, regidora María Verónica Campillo, regidor Nadia Viera Michelle Hernández, regidor Juan Daniel González, regidor Alma Mireya Serino Zapata, regidor Lidia Karina Zavala, regidor Frida Fernanda Rosa Zárate, y en caso de que la comisión de enlace se integre, quedaría de la siguiente manera, licenciado Sebastián Pérez García, licenciado Rodrigo Portilla, licenciado José Mejía Lira, finalmente, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 58 del mismo, ordenamiento en cita. Mucho agradeceré, informar oportunamente a la titular de la Auditoría Superior del Estado sobre la conformación de las comisiones en cita, adjuntando copia certificada del acta de calvindo correspondiente, por lo que me permito remitir copia de oficio de la solicitud. Agradeciendo anticipadamente su atención, recibo un cordial saludo atentamente, maestro Javier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí y rúbrica cada uno de ustedes se les hizo llegar la solicitud de referencia así como el oficio de la propia auditoría superior del estado por tanto no mito señalar a ustedes que en relación a la comisión de enlaces requerirán que los participan que participen todas las áreas del ayuntamiento según sea la necesidad de la comisión de recepción y de la propia auditoría superior por lo cual someto a consideración la solicitud presentada por el presidente municipal relativa a la integración de las comisiones de entrega y comisión de enlace como ha quedado anteriormente establecido. Por lo que procedo a realizar la votación en forma económica en los términos de los artículos 50 y 52 del reglamento interno. Le pido que manifieste en el sentido de su voto. Veo levantada la mano antes de ir a, a votación de la regidora Rodríguez. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Anuncio que eh, me voy a abstener en esta votación por eh, una sola razón y es mi obligación dejarlo de manifiesto en esta acta de cabildo. Eh, observo que hay representación de eh, todos los partidos políticos que participan de este cabildo, lo cual me parece algo muy acertado. Sin embargo, eh, debo decir que el Partido de Acción Nacional no cuenta con representación en esta comisión de entrega, porque si bien es cierto, eh, la compañera regidora Nadia Michel llegó utilizó las siglas de Acción Nacional para ser regidora, ella no es militante de Acción Nacional, y si lo fuera, al haber sido candidata por Morena, automáticamente habría sido expulsada de nuestro partido. Por esa razón es que eh, debo dejar, insisto, de manifiesto, que el Partido Acción Nacional no tiene representación en esta comisión de entrega, y es la razón por la que me voy a abstener de esta comisión, en la que les deseo mucho éxito, deseo que su trabajo eh, sea bueno y que puedan entregarle a nuestro próximo alcalde municipal, eh, el maestro Galindo, una administración sana para que él pueda trabajar y pueda hacer lo que nosotros no hicimos por San Luis Potosí. Gracias. Gracias, regidora. Veo la mano levantada también del regidor Jaime Waldo Luna. Adelante, regidor. Gracias, secretario. De igual forma, me sumo al posicionamiento de mi compañera Verónica Rodríguez. No es nada en contra de la regidora Viera, al contrario, mi respeto por, hacia ella como su trabajo como regidora, pero sí coincido en que esta comisión que se está conformando para la entrega-recepción a la siguiente administración Usted hizo mención hace rato de, mencionó a los regidores que la van a conformar en el oficio que nos hizo llegar, viene conformado por cada instituto político que representa. La regidora nadie viene acompañada del, de la nomenclatura del partido al cual pertenezco. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un consenso por parte de, de esta fracción, a ver quién le hubiera gustado participar dentro de esta comisión de entrega y recepción ya fuera alguno de mis compañeros o su servidor, pero no, no fue así. Entonces, sí creo yo que se debió haber tomado en cuenta a esta fracción para ver quién le interesaba formar parte de esta, de esta comisión. Insisto, lo mencioné hace rato. Creo yo que debemos ya dejarnos de diferencias o de problemas o de temas personales para poder concluir este mes y medio que nos resta de administración con el pie derecho, y como lo hemos estado haciendo y hemos estado trabajando. Entonces, si sí quiero hacer mención y quiero dejar en claro que no estoy en contra de esta comisión, al contrario, celebro que se esté dando los pasos para que se pueda hacer una entrega transparente y, no, y pueda tener toda la administración siguiente, pero sí en esta ocasión no estoy de acuerdo, no por el nombre de la regidora que estamos mencionando, aclaro, pero sí creo que debe haberse tomado en cuenta este instituto político para tener un representante de, eh, dentro de esta comisión. Es cuarto, secretario, gracias. Gracias, regidor Waldo Luna, por lo que procedo entonces a realizar la votación en forma económica. Veo la mano levantada del regidor Azuara. Muchas gracias, nada más muy breve, me sumo a los comentarios de ambos compañeros y como dijo la regidora Verónica Rodríguez, asiento también en, en acta, tal cual comentario que dijo ella, pero también lo que eh, generó el eh, Partido Acción Nacional, al menos en lo que respecta, tampoco siento representado el partido, toda vez que eh, es de conocimiento de ustedes mismos y esta de los compañeros, el proceso, fue candidata, la compañera Nadia, y, y como dijo el regidor Waldo, no lo dudo, porque también es una de las regidoras que eh, sé que se ha trabajado, ha sacado los reglamentos, ha sacado su trabajo, pero por reglamento dice que cada eh, fracción tiene que estar representada en esta misma, el Partido de Acción Nacional en esta ocasión pues no, no está representado verdaderamente por un compañero panista, regidor. Es cuanto. Muchas gracias, regidor Azuara. Siendo así, entonces y en cumplimiento con la solicitud del presidente que cumple con los artículos 55 y 56 del proceso y de la ley de entrega recepción de los bienes procedo a realizar la Secretario, votación, previo a la votación, la votación de, uso de la voz. Ah, perdón, este, síndico, no, no, lo, no vi la mano levantada. Adelante, síndico. Muchas gracias, secretario. Eh, previo a que se someta a votación la petición realizada por el alcalde, solicito amablemente, en función de los comentarios que han sido vertidos por las personas que me anteceden del uso de la voz, que pudiese ser eh, sujeto a modificación esta propuesta de integración de la comisión de entrega, y luego entonces, para que... El Partido de Acción Nacional efectivamente sostiene una representación dentro de este proceso, atendiendo las disposiciones de la propia ley de entrega. Es que solicito, se ha sustituido el nombre de la regidora Nadia Viera por el de la regidora Karina Benavides, que forma parte de una militancia activa de este instituto político para entonces poder cumplimentar con la representación que mandata la ley en comento. Es cuanto. Asentado síndico municipal, nada más quiero leer el artículo 56 de la ley de entrega-recepción de los bienes, el cual dice así, y cito, la comisión de entrega será designada mediante acuerdo de cabildo, mediante misma que se integrará por el presidente municipal, síndicos y un regidor de cada partido político representado en el cabildo y una comisión de enlace con la comisión de recepción conformada por el secretario del ayuntamiento, tesorero y contralor municipal saliente. Así, la solicitud es la que se está votando y es la manera en la cual estamos desahogando el punto dentro del orden del día. Siendo así, procedo a realizar la votación en forma económica en los términos de los artículos 50 y 52 del reglamento interno. Les pido ¿No va a someter a votación la solicitud del síndico? No, no, no, no lo voy a someter, regidora. ¿Por qué? Estoy poniendo a solicitud lo que viene marcado en el propio reglamento y en la solicitud de del cada partido. Municipal. Siendo aquí así, se, procedo a realizar se vota la votación. lo que votación. ellos dicen, el regidora Vero Rodríguez, solamente. Procedo a realizar entonces la votación en forma económica en los secretario, términos... Secretario, el, el regidor Waldo quiere hablar. ...el reglamento interno. El regidor Waldo, el regidor Waldo quiere hablar, secretario. Puedo, secretario. Con, continuaré con veo la mano levantada de la regidora Pineda y del regidor Luna. Micrófono. Verdad, no se escucha a ninguno de los dos. Con su anuencia, señor secretario. Eh, comparto los posicionamientos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Creo que en un acto de congruencia, eh, igual si lo quisiera hacer el señor presidente, quien es quien está advirtiendo esta solicitud, se pudiera eh, generar la adecuación en esta misma, en ningún otro... en en ningún otro representante del partido político hay, este, pues ahora sí que una negativa, solamente en el del Partido Acción Nacional, donde no hay una representabilidad. Creo que los otros partidos están dignamente representados por cada uno de los regidores. Entonces, yo le sugeriría al presidente municipal, quien es que presente esta solicitud, en un acto de congruencia y de, de alguna manera, de visualizar que queremos hacer las cosas bien y entregar una administración, pues dar la apertura a que un integrante o un militante del Partido Acción Nacional quede en esta lista para la entrega y recepción. Es cuanto, señor secretario. Una aclaración, regidora, con mucho respeto. La ley es clara y cumple la solicitud del alcalde con lo que se está poniendo a votación. No hable de militancia, nada más lo quiero dejar en aclaración y la ley es muy clara en sus artículos 56 y 57 Adelante, regidor Luna. Gracias, secretario. Sí, me queda claro y este, hablando de los artículos que ustedes hace, eh, hacen mención, no estamos hablando de militancia, pero eh, acudo a su voluntad política, igual de del de presidente Nava, y eh, pues ojalá se pudiera tomar en cuenta alguno de, de su servidor o de nuestros compañeros este, integrantes de esta fracción para formar parte de esta comisión de entrega y recepción. Yo creo que si hay voluntad política se puede, todo esto se, se puede, Digo, recordemos que se han dado algunos cambios en de, de algunos momentos del cabildo, en algunos temas, este, ojalá, digo, si no se pudiera, digo, perfecto, no hay ningún problema. Yo nada más creo yo que sí, espero que se pueda dar un, algún uh, voluntad política de parte de, de este cabildo para poderlo hacer. Si no, no tengo ningún problema, pero sí quiero dejar eh, claro que yo como integrante de este instituto, pues no no voy a estar, no vamos a estar representados dentro de esa comisión de este, entrega recepción. Gracias, secretario Regidor Luna, adelante, regidora Rodríguez. Gracias, secretario. Bueno, como eh, aquí nos gusta este, celebrar y agradecer, pues quiero agradecerle a la regidora Ana Pineda por, por eh, sumarse a nosotros en esta solicitud. Pero pues tristemente, regidora, usted y yo somos testigos hoy de que no hay congruencia ni voluntad política. Pero más triste es, regidora, que no lo hubo en casi tres años. Es cuánto. Gracias, regidora Rodríguez. Siendo así, entonces, procede a realizar la votación en forma económica en los términos de los artículos 50 y 50. Veo la mano levantada también, la regidora Suárez. Adelante, regidor. Sí, pues para estar a la par y ser congruentes, tan es incongruente que el mismo caso pasa, regidora Ana Rossi y Eloy Franklin, con el regidor Daniel González, lo ponen del verde ecologista, ya mencionamos, del verde no tiene nada. Hoy dijo... Que se siente satisfecho y orgulloso de pertenecer a este ayuntamiento. Pues, bueno, ¿qué más podemos decir dentro de la misma? Digo, eh, se le agradece indudablemente, secretario, también al alcalde la disposición. Eh, y tranquilo, no se enoje, alcalde Nava. Tranquilo, porque va a terminar esta administración con algún problema eh, estomacal. Regidora Suara.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 Cabe mencionar que estos informes no se votan, ya que únicamente son para su conocimiento, por lo que le solicito, se dispense la lectura de los mismos y sírvanse manifestando, levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba así por unanimidad.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 Eh, de las distintas construcciones de instituciones que se vinieron haciendo durante la administración municipal. Eso es claro eh, en dónde estamos y dónde estábamos anteriormente. Coordinación Municipal de Derechos Humanos, Instancia de las Mujeres, Puerta Violeta, Unidad de Gestión del Centro Histórico, Sistema Integral para Proteger a Niñas, Niños y Adolescentes, eh, la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría para Adultos Mayores. En fin, la creación de instituciones ha sido un bastión o una piedra angular de esta administración municipal y en este caso, la propia autorización de este reglamento de la coordinación, fortaleciendo sus atribuciones, es fundamental. Entonces, agradecido igualmente con todas y todos los integrantes de las comisiones correspondientes y, por supuesto, el Cabildo en general, para llevar a cabo esta tan importante tarea. Y nos veremos en unos minutos en la comisión eh, eh, también solemne para recibir el informe de la Coordinación de Derechos Humanos y posteriormente en la sesión extraordinaria de Cabildo para el tema de las pensiones, otro logro importantísimo de la administración, habiendo logrado, si es que así se dispone por parte de este cuerpo colegiado, cerca de 350 personas que recibieron su jubilación y pensión durante esta administración municipal en beneficio de ellas, de sus familias, y también como una atribución legal que les asiste en derecho para poder lograr este beneficio en la ley. Muchas gracias a todas y todos ustedes con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 11 horas con 28 minutos del día 13 de agosto del año 2021. Gracias a todas y a todos ustedes por su participación. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y les pido amablemente y con mucho respeto que nos podamos conectar en par de minutos para poder iniciar la sesión solemne referente al informe de la Coordinación de Derechos Humanos Municipales. Secretario, de la misma liga, ¿se puede quedar uno conectado o se tiene que desconectar?